¿Cómo están? FELIX GAMES saludándoles desde aquí Sabía desde un principio que este juego Mejor dicho, sabía desde un principio que Minecraft Iba a ganar en las encuestas de, del videojuego principal de mi canal de hecho, le dediqué unos cuantos videos antes de hacer la encuesta... Para que ustedes vieran que... Bueno, mejor... Bueno, sí, para que ustedes vieran... Que este juego era una maravilla o no sé... Pero la cosa es que... Terminaron destruyendo la encuesta... Porque la mayoría de ustedes votaron por Minecraft... Mientras tanto, Geometry Dash y GTA... Pues ya no era nada... Este, simplemente todo lo... todas las respuestas de la encuesta... Fueron puro Minecraft, Minecraft, Minecraft, Minecraft. Mientras otra pequeña parte era Geometry Dash y GTA. Bueno, aunque la mayoría no quisieron GTA. A lo mejor porque es violencia pura. Eh, no no lo sé, a mí tampoco me gustaba antes. Pero ahorita ya sí me gusta un poco ese juego. Ahora bien, eh, la cosa que vamos a hacer ahorita. Eh, en este episodio. Es mostrar las cosas que hemos hecho en directo. Una de ellas es la... Este... Lo que sería este pico y la hacha encantada Y como bien les dije está en el directo Que hice el otro día Ahora, bueno mejor dicho hace una semana o dos semanas Ahora la siguiente, la siguiente cosa Ah, quítate La siguiente cosa Hemos hecho una entrada hacia la mina Como ustedes bien saben si nos vamos hasta lo más abajo de las escaleras Si bajamos aquí en este elevador bien lento Que, a ver por favor no te apresures Ahora, este, todo esto es lo que hemos recorrido en los directos y en los episodios anteriores. A ver, espérate, ¿eso era hierro? ¿Eso era hierro? No, no, ok, es tierra. Creí que en un momento que era hierro, pero no. Ahora bien, este es el portal Nether. Y por acá esto lo recorrí fuera de cámaras con amigos. Eh, de vez en cuando juego con amigos, solo que hoy en día mi cuenta está fallando. Mi cuenta de Microsoft... Por lo que ya no puedo jugar con mis amigos hoy en día Pero bueno, eso no impide que siga grabando este maravilloso juego Ahora, vamos a ir a la parte de arriba para seguir mostrándoles qué es lo que hicimos en los directos eh, Bueno, que la mayoría de los directos ahorita están ocultos en privado porque, pues porque sucedió una cosa rara en los directos No les diré qué es, pero bueno Otra cosa, he creado un mini puente por acá Un cuarto secreto eh, ¿Dónde está? Estaba aquí estaba aquí, aquí está Es este cuarto secreto, sé que no está tan secreto Pero aquí es donde vamos a guardar las cosas importantes O que de plano ya no sirvan Ahora, lo siguiente que les tengo que mostrar eh, No lo malpiense Ahora, lo siguiente es eh, lo, Esto, a ver esto no, el parkour no Es lo siguiente, aquí había un caballo Es el lugar donde guardamos los cultivos Bueno, que hoy en día ya no, ya no los he recogido pero aquí están los cultivos alimentándose de esta agua que está aquí en la orilla, enfrente del cristal. Ahora me urge hacer más grande la casa porque así se ve muy pequeña, se ve de pobres. Y para, para estrenar este. esta espada de diamante con filo y empuje, vamos a empujar esta. esta oveja al agua. Al agua. Al agua oveja. Al agua oveja. ¡Vámonos! ¿Qué? ¡Lo maté! ¡Perdón oveja! ¿No era mi intención? Bueno, sí era mi intención, pero... Perdón, no te quería matar, simplemente te quería empujar. Lo maté de un solo... Este, lo maté de un solo golpe. Dios mío, perdón. A ver, este pico nos va a servir de mucho. Como bien les dije, no pude seguir encantando las cosas. Primera, porque ya no tenía experiencia. Segunda, ¿para qué iba a estar gastando mucho...? Mucho lápiz lazuli. Como bien ustedes saben para encantar Hoy en día se necesita lápiz lazuli Y pues ya me quedan 18 Los diamantes los voy a guardar Claro para más adelante Por si, por si las moscas Y ahora se, se estarán preguntando Oye de dónde sacaste todo esto Dios mío Ahora lo quiero explicar todo en un video Porque luego porque luego me da el pendiente Y luego me dicen que todo en creativo Ahora bien, como ustedes saben, en los primeros tres episodios nos dimos cuenta de esta grieta gigantesca. Esta grieta que nos llevó a una mina abandonada que ahí abajo se ven. Donde me explotó un creeper en mi cara. Donde casi pierdo la vida. Y pues bueno, me queda pendiente también checar... A ver, quítate escudo por favor. Quita el escudo. Ahora también tengo pendiente checar esa parte de allá es lava a lo mejor ahí es este ahí, hay diamantes mejor dicho perdón a ver eh, esta explosión de creepers ignórenla bien pues esto es todo lo que hemos avanzado en el directo esto es todo lo que les quería mostrar este en este, en este episodio y pues bueno a ver aquí, va, aquí falta una una florecita ahora eh, pues esto que nada más hice este episodio para demostrar las cosas que hemos avanzado y, la, y también demostrarles que... Bueno, también decirles que Minecraft va a ser... A, a, perdón, que a partir de hoy Minecraft va a ser el juego principal de nuestro canal de YouTube Y pues bueno, que lo voy a subir con mucha frecuencia No, más que Geometry Dash y GTA Bueno, que GTA yo creo que ya va a ser un juego que... Pues le dio la época de oro a mi canal. Sí, porque de un momento a otro pasé de tener 217 suscriptores a 450. Todo gracias a GTA y a un video de Geometry Dash que se hizo demasiado popular. Eh, esa fue la época de oro de mi canal. Pues bueno, esa época de oro ya pasó. Y estamos en un nuevo inicio aquí en Minecraft. Y pues bueno, estoy muy emocionado porque yo qué sé... Yo no quería que ganara este juego, de hecho, quería que ganara Geometry Dash, pero no. Ahora, eh, mira, qué hermoso se ve el cielo. Bueno, pues esto sería todo por hoy. Que les vaya bien, chicos, y muchas gracias por los 400 que ya también los había dicho antes. Vamos por los 500, ¿eh? Que no nos está costando nada. Bueno, y nos vemos después. Adiós.